Hay 7 comidas que te ayudarán a ganar músculo. Querido Estilócrata. muchas personas nos hemos dado cuenta de la importancia de nuestra alimentación en nuestra salud y por tanto miramos con más mimo todo aquello que comemos. Hemos sabido que es vital para prevenir enfermedades, conseguir el peso ideal o ayudarnos a aliviar los síntomas de algunas molestias. La alimentación también juega un papel fundamental cuando hacemos ejercicio buscando el cuerpo idílico en el que los músculos destacan por su volumen. En este caso es la masa muscular la que dictamina cuánto puede crecer el músculo. Aquí te traemos una selección de alimentos que nos van a ayudar a que esta crezca lo máximo. Primero, Huevos Este alimento es considerado uno de los más completos que existen Destaca por su gran cantidad de nutrientes, su biodisponibilidad en relación con los nutrientes presentes en otros alimentos y el equilibrio de los aminoácidos en su proteína. Segundo, carnes blancas, uno de los alimentos más conocidos y repetidos en los corrillos del gimnasio, el pollo, el pavo o el conejo, ayudan a ganar músculo evitando las grasas saturadas de las carnes rojas como la ternera o el cordero. Por ejemplo, por cada 100 gramos de pechuga de pollo, se obtienen 30 gramos de proteína. Tercero, espinacas. Es una verdura que nos aporta una fuente notable de glutamina, un aminoácido importante para el desarrollo de la masa muscular magra. Además, también nos ayuda a aumentar la resistencia y el tono muscular. Cuarto, El atún Es uno de los alimentos constituidos casi exclusivamente por proteínas. Se metaboliza con facilidad y es un aliado perfecto para aumentar la masa muscular. El atún posee más contenido en proteínas de alto valor biológico, porque contiene 24 gramos por 100 gramos. 5. Carne roja La carne es uno de los alimentos que más proteínas aportan. Podemos destacar la carne de caballo, de buey, de ternera, y por último la de cerdo. Como apuntamos anteriormente, habrá que tener cuidado con las grasas saturadas de la ternera o el cordero. Sexto, el plátano. Al igual que el pollo, en su categoría que es la de frutas, es la reina de los gimnasios. Se trata de un alimento rico en hidratos de carbono, que son imprescindibles cuando se realiza algún tipo de entrenamiento muscular, y contiene tres nutrientes fundamentales para tus músculos el magnesio, el potasio y el calcio séptimo, lácteos bajos en grasa en este caso se trata de proteínas de origen animal que podemos encontrar en la leche y sus derivados que son los yogures y los quesos lo importante es que escojas sus versiones desnatadas o bajas en grasa Amigos estilócrata, ¿Tilos ¿qué opinas tú de esta información?